Hola, bienvenidos y hoy os voy a enseñar a hacer una enganche para vuestra asa o agarradera en otros países como se dice y, y es muy simple cogemos la bolsa, la doblamos donde esté la mitad, justo la mitad vamos a realizar nueve puntos Entonces este es un punto, entonces vamos a coger cuatro por aquí y cuatro por aquí, que en total es un 9. Entonces vamos a contar desde aquí, porque vamos a empezar por este lado: 1, 2, 3 y 4. Aquí enganchamos el ganchillo, cogemos la hebra de que estemos tejiendo nuestro bolso. No, yo estoy utilizando el hilo número 9, pero cada una el hilo que estéis utilizando así necesitaréis más vueltas o menos vueltas para terminar la tira entonces hacemos así enganchamos desde ahí este hilo que hemos empezado lo dejamos por aquí y lo vamos a ir tejiendo es importante porque que lo vayáis escondiendo porque así aseguramos más la labor el primer punto hemos hecho un punto deslizado ¿no? voy a voy a hacerlo otra vez Meto la aguja por aquí, la saco y saco el hilo. Hago un punto deslizado, agarro la hebra de empezar y la voy dejando ahí. Y a partir de ahora, medio punto, medio punto hasta que cojamos nueve. Bueno. Dependiendo de vuestro grosor, a lo mejor necesitáis coger menos, porque si es muy grueso el hilo, pues cogéis menos puntos. Simplemente que veáis que sea un trocillo así en el lateral. No hace falta... Yo voy a coger nueve por mi grosor de hilo. Voy a hacer una pausa hasta que teje los nueve puntos, para que no se haga largo el tutorial hemos llegado al 9 subimos con una cadena y hacemos otro 9 puntos es que está empezando ahora que sepa que cuando subas con una cadena el primer punto no se realiza se hace el segundo porque si no, os vais aumentando por este lado por el lado que vaya subiendo la cadena si la hacéis en el primer punto subir con la cadena y hacéis en el primer punto lo que vaya a hacer es aumentar en vez de 9 vaya a tener cada vez que vuelta que vais a dar un punto más, un punto más. Entonces, el segundo punto. Pero eso es mejor que vayáis a tutoriales de punto básico de crochet, que hay mucho ahí en YouTube, y aprendéis. Ahora vamos a hacer 9, los 9 puntos hasta aquí. Y ahora os digo. Este hasta 9, subimos con una cadena. y le damos la vuelta a otra lado y otra vez vamos a realizar hasta llegar aquí que vamos bueno en esta vuelta no es la siguiente mi intención es reducir dos puntos en esta vuelta no en la siguiente para que haga esto de mayor a menor vale Y aquí os aviso que los principiantes estéis atentos al final. Que cojáis la subida de la cadena que normalmente se queda en un lateral aquí, como una especie de nudito. Que lo cojáis, porque como no lo cogéis, vais a ir reduciendo. Lo mismo que vais aumentando por un lado, vais a ir reduciendo por otro. Si no cogéis ese punto, cuesta mucho trabajo, pero hay que cogerlo. Subimos con una cadena y ese punto que he dicho de la cadena que está aquí en esta vuelta ya no lo vamos a coger. Voy a hacer una pausa hasta llegar ahí. Y este de aquí que es el de la cadena que está aquí, que hace un nudito. Esta vuelta ya no lo cogemos. Subimos con una cadena, ya tenemos ocho puntos. Y en esta operación, y aquí en, esta, en este lado también hacemos lo mismo, no lo cogemos de aquí y nos queda un total de 7 puntos y a partir de ahí si sí tenemos que acoger ya todo solamente es para reducir dos puntos para que haya de, para que la tira haga de mayor a menor porque si no luego el doblez cuesta mucho trabajo se si lo deja resto con esta anchura cuando son menos puntos no importa pero cuando son estos puntos Necesita reducir para cuando haga el doble no choque con que quede así, porque si no chocaría aquí en los laterales. Y hasta aquí en esta tampoco cogemos la cadena, pero ya a partir de ahora sí cogemos todos los puntos. Tenemos un total de 7 y ya cuando suba os digo cuántas vueltas do le doy. Normalmente con el hilo número 9 de este grosor son. 14 o 15 vueltas nosotros son 12 dependiendo del grosor si es más gruesa, si es más fina pues tendréis que darle más vueltas la única matemática que tiene aquí es que hagáis así pongáis la argolla y que os doble que esté por la mitad por los dos lados, la misma mitad más cantidad no hace falta ¿vale? ya he visto que es suficientemente largo y ahora corto la hebra larga y hacemos un punto de alisar para cerrar nuestro trabajo. ¿Y por qué lo hacemos largo? En este hilo sí se puede, porque se puede, pero si hay una gruesa a lo mejor no podéis enganchar la aguja. Metemos la argolla, doblamos, sacamos este hilo, enhebramos la aguja en este hilo. Y aquí cosemos con el mismo hilo que hemos terminado de vuestra del hilo que trabajéis así que así es como se termina que queréis hacer cuatro agarra, eh, cuatro enganchas cuatro pues esto en vez de poner los laterales dividí a seis. aquí aquí yo recomiendo que hagáis menos puntos que hagáis 1 2 3 4 5 6 7 7 en total y luego reduzcáis a 5 para doblar 7, aquí otro, o sea, dividí con el centímetro y hacéis otra aquí en vez de aquí, la hacéis 4 en cada lateral eh, si sí. yo he hecho un total con el hilo 9, eh, 15 vueltas pero yo mido mejor porque cada uno utiliza el hilo que esté trabajando con su bolso entonces con un total de 4 centímetros más no hace falta 4 sí, centímetros, más o menos ve Y si la queréis hacer aquí Aquí, aquí, pues cogeis menos puntos cogéis como 7 Y luego vais reduciendo a 5 Y hacéis 4 o sea, Ya os he enseñado a hacer esta Pues ya podéis hacerla donde queráis Quien quiera Ver más cosas que voy a a colocar y a, en el siguiente tutorial este hay un tutorial de esta bolsa quien quiera verlo lo verá por atrás que ahí está cómo se realiza y aparte yo en este caso yo voy a reutilizar mi, mi forro de, de un bolso que yo ya tenía mal y la asa pero voy a hacer tutorial con esta asa aparte entonces quien quiera, se suscriba pues verá las novedades de esta asa que voy a hacer un tutorial y de este tipo de asa. Estos tipos de asas son para bolso, por ejemplo, bueno, o fija, pues también puede quedarse fija. Veis, aquí he hecho una tira más fina porque mi intención era hacer así, esconderlo para que fuera un bolso de mano. Entonces se de quita y po la asa, pero eso ya si queréis que sea fijo es directamente otro medio punto aquí y se queda fijo. No necesita tener esta argolla, ¿vale? Pues suscribiros y os suscribí a tener noticias mías. Después de este bolso, voy a hacer otro más de anilla y luego otros dos, no sé si de anilla mezclando con más crochet. Espero que os guste y que suscribáis, que es gratis. Vale, venga, chao. Hasta pronto.